Con el tiempo te das cuenta que programar consiste muchas veces en repetir cosas Pero para eso están las funciones, ¿no? Alivian mucho el trabajo De hecho, a veces hay funciones que pueden parecerse mucho entre ellas Esta es una función sum para sumar dos arreglos de números Esta otra sumnum para sumar todos los números de un arreglo Y la misma sumbin pero para sumar dos arreglos con números binarios Usar demasiadas funciones similares en el nombre de verdad no es nada divertido es bastante terrible. Ahora piensa lo mismo pero con variables, tenemos el mismo problema, como ves estamos limitados a un solo espacio de nombres, creo que ya entiendes el problema, para aliviar la congestión que podría provocar lidiar con tantas funciones, junto con otros problemas, se pensó en un mejor sistema para trabajar con datos y funciones, listo, programación orientada a objetos. Como siempre, me enfoco solo en la abstracción. Lo que escribo aquí será muy diferente en Python o en Java. El objetivo es que lo entiendas y puedas dominar lo mismo en los lenguajes de programación que desees. Si antes pensabas en funciones como cajas de procedimientos, pues imagina a las clases como contenedores de esas mismas funciones. En lugar de usar una función sum_bin, podemos crear una clase operaciones binarias y allí almacenar funciones como susbin para sus acciones bin a dec para convertir números binarios a decimales y luego podemos simplificar sus nombres para que sea menos redundante dado que ya no necesitamos el sufijo bin para denotar que estamos hablando de una operación binaria también puedo almacenar variables por ejemplo tenemos nombre empresa, beneficios empresa, gastos empresa colocamos todas las variables en una clase empresa y de la misma forma ya puedo eliminar las redundancias Creo que puedes notar cómo ahora todo se puede agrupar en clases. Se ve mucho más limpio y organizado. Pero las clases pueden lograr más cosas. Construiremos una clase envío correos y allí pondremos datos como el servidor, de dónde se envía, la lista de correos hacia dónde se envía, junto con funciones sobre enviar un correo y buscar entre correos o responder un correo recibido. Antes de que empecemos a usar nuestras funciones de la clase, que por cierto se llamarán métodos de orden adelante, como con las variables, que, que las empezaremos a llamar atributos igualmente. ¿Recuerdas cuando las funciones llevaban parámetros? Estas cosas que servían como receptores de datos de entrada y con las que se hacían procesos. En las funciones usamos los parámetros que, en buena forma, pueden intervenir en la salida, pueden cambiarla. Lo mismo con las clases. Las clases también los tienen y funcionan de esta forma. Supongo que queremos que la clase envío correos haga eso mismo hacia una lista de personas de una empresa ...y otra lista para enviar correos a una lista de clientes. Esta misma clase de envío correos tiene un parámetro para ingresar un arreglo con la lista de correos. Si tenemos dos listas de correos, ¿necesitaremos dos clases para aplicar todos los métodos y usar los atributos de cada lista de correos? No, no es necesario. No necesitamos duplicar dos métodos para los dos propósitos, ni tampoco duplicar las dos clases. Simplemente usamos la misma clase con sus métodos y sus atributos para una lista y otra. Ahora podemos acceder a métodos y atributos separados en distintas clases y bajo distintos objetivos. Cada lista de correos por separado usa la misma clase a través de los parámetros. Luego la lista tiene acceso a los métodos y atributos. Finalmente, retorna el objeto listo para operar. Esto es a lo que le llaman objeto. Una vez la clase es usada, se convierte en el objeto. También le pueden llamar instancia de la clase. ¿No es fantástico? Si tengo muchas más listas de correos, puedo hacer lo mismo. Y se leería tal cual. Si deseo usar un método, ahora simplemente escribo el nombre del objeto, punto y el método. Así de sencillo. Por ejemplo, destino directivos.enviar correo. Creo que es mucho más sencillo. El objetivo es que soluciones a problemas muy específicos sean capaces de agruparse en clases y así ocupar varios propósitos convirtiéndose en objetos. Esto es la programación orientada a objetos. ¿Quieres ejemplos reales de cómo este paradigma, o forma de ver las cosas, está y estará presente en la programación? Python. Las clases de NumPy nos permiten trabajar con arreglos numéricos muy rápidamente, diferente a los arreglos mismos de Python, de forma separada. SQL Client en c -Share. Las clases SQL Client nos permiten trabajar con bases de datos, SQL, usando sus métodos para conectarse a una base de datos y realizar distintas operaciones java.util en java o solamente útil Las clases de java.util nos permiten usar estructuras de datos fundamentales Casi cualquier archivo lo usaría para crear arreglos o soluciones básicas como números aleatorios En conclusión, las clases son un modelo que definen un conjunto de atributos y métodos De las clases se crean los objetos Y cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de la clase esto es fundamental para entender la programación orientada a objetos, y en particular, el funcionamiento de las clases. Muchas gracias por ver.